que aunque el tiempo pasa Siempre hay algo que te queda Y aunque ya ni existes ni estás Yendo allí siento bienestar No puedo olvidarlo, Siempre tengo que volver a esos sitios donde estuvimos donde estuvimos los dos me llueven los recuerdos me castigan los sentidos parece que te veo de nuevo en aquel lugar unidos y es que aunque el tiempo pasa Siempre hay algo que te queda Y aunque ya no existes ni estás Yendo allí siento bienestar Y como la vida continúa Tienes que seguir viviendo Y sí que llegan otras historias Mas no te borro de mi memoria Así